Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal, el centro de hechicero, espiritista y brujo más reconocido en América Latina. En uno de esos altares que ustedes están viendo en este momento, le puedo realizar el mejor trabajo de maquia negra con resultados 100% garantizados. Únicamente contáctenos. Está a un minuto de cambiar su vida. Está a una llamada telefónica de cambiar esa tristeza, ese llanto en alegría. Haga que las cosas pasen. La felicidad es una elección de vida. Es su elección. Si seguir así, sumergido en la tristeza, o a empezar a vivir en plenitud, con alegría. La tristeza es un hábito y la alegría también es un hábito. Y usted está dejando que esa tristeza se le vuelva en un hábito de vida. Usted puede cambiar ese hábito, puede cambiar esa decisión contactándonos ya. Y podemos salir. De esa, po de esa pobreza mental en la que usted tiene eh, en ese momento, pensando que usted va a seguir toda la vida sufriendo por amor, podemos transformar todo eso en alegría para usted. Únicamente contáctenos desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete y déjate sorprender.